Paso a paso, Telenor al servicio de su gente. Vámonos en este momento de manera inmediata a Nagua, a la ciudad de Nagua, donde está Vladimir Paula con nosotros. Adelante, Vladimir. Vamos a ver dale, qué dale, nos dale, entrar. Dale, dale, a... Señores, estamos en vivo en estos momentos. Entra si quiere y sal si puede. Estamos en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Y en estos momentos escuchamos algunas vociferaciones de seguidores de algunos de los partidos políticos o de los candidatos porque hace un momentito acaban verdad, de expulsar a una persona que según ellos estaba entregando dinero, mejor dicho, para comprar votos. Así que aquí en las afueras de este centro educativo, en este municipio de Nagua, Clara Bren. Como vemos las imágenes en las afueras, se encuentran seguidores de los diferentes partidos. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando, muchachos, que hace un momentito escuchaba una bulla. ¿Qué es lo que pasaba aquí? ¿Eh? Te están celebrando la gente, usted sabe. Celebrando, pero no era de que alguna compra de votos que habían por ahí. Eso es lo que estaba Eso lo están haciendo el otro equipo, los votos? comprando los votos y las meten a la fila. No, y dan los dinero, danos pero danos le van a, a coger los chelitos y van a votar por el sí, ¿cuál, ¿Cuál equipo? ¿De, de, ¿De qué tendencia son ustedes? Nosotros somos el leito, síndico. Y lo que están dando dinero. ¿El síndico es eh, eh, danilista o leonelista? Eh, eh, eh, eh, danilista. Sí. Entonces, según ustedes, los que están dando dinero, ¿quiénes son? Eh, danilista eh, también, pero el otro bando, PLDista. Son contrarios. Son, son peledeístas, pero son, son contrarios. Leíto es candidato a síndico. Pero oficialmente. el próximo síndico? El próximo síndico. El próximo síndico. El próximo síndico. síndico. Fue por pela que le ganamos primo. Bueno, pues ahí está ¿Y sabe qué pasó? Le cogieron los chelitos y votaron todos por Leíto. Bueno señores, ahí está. Estamos en este momento en Nagua. Francia Regidora. Franca Regidora. Usted está celebrando ya. Sí. Continuamos por aquí en Nagua en estos momentos. <tose> Repito, estamos en vivo en estos momentos en Nagua. Y en las afueras de este centro educativo eh, clara. Eh, esto es el ambiente que reina en esta tarde, siendo exactamente en vivo las 2 y 45 de la, de la tarde. Vamos a ver cómo se encuentra entonces, mientras observamos, Willy, desde tempranas horas, cómo los agentes policiales se encuentran apostados. En las afueras, eh, militares también, ¿verdad? Vigilando todo lo que pueda acontecer. Centro Educativo Clara Prens, en este municipio de Nagua. Y nosotros continuamos en esta cobertura total. Desde tempranas horas de la mañana de hoy, nos hemos desplazado por mmm, Villarribas, Arenoso, Sánchez, Samaná. Y en estos momentos nos encontramos en el Centro Educativo Clara Clen. Y Clara Prens, así es. Corregimos. Y hasta el momento todavía, siendo exactamente como les decía, las 2 y 45 de la tarde, observamos cómo todavía los ciudadanos han venido a ejercer el voto en estas primarias eh, abiertas donde se disputan el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido eh, Revolucionario Moderno las candidaturas. En vivo, en estos momentos, desde el municipio de Nagua, provincia. Hermanas Mirabal, vamos a conversar un poco con la gente de Nagua. ¿Y usted, mi doña, qué le pasa? Es que tengo calor. Tiene calor, pero ya votó entonces, ¿verdad? No todavía. ¿Todavía? ¿Y qué ha pasado entonces? Que estoy esperando a que refresque un poco la temperatura porque ahí está muy... Hay mucha y, gente. Y entre nosotros ruta. aquí calladito, que, ah, calladito, que nadie, que nadie entre se entere. Nosotros, que nadie o, se lo entere. Lo ¿Yo? Sí. Ay, pero por ahora el mío es secreto, pero hay un solo ah, ganador, bueno. Leonel Fernández bueno, Reina. pues muy secreto lo tenía entonces usted. <risa> ahí está, señores. sí usted, mi dama, ¿cómo Igualmente, está? igualmente, bien. entonces ya para en breves momentos ejercer el voto? Sí, claro que sí. Qué bueno, es un deber, ¿verdad, de cada no, quien? De todos los dominicanos. ¿Y por qué? Por los NEL nada más solamente. Ah, bueno. Y por aquí el hermano, ¿cómo está? ¿Listo casi ya para ejercer el voto? Sí, gracias a Dios. Qué bueno, preparado. ¿Qué tiempo tienen fila? Eh, ya como una hora. Como una hora, pero ¿vale la pena? Sí, creo que sí. Entre nosotros, porque nosotros. Entre nosotros y sí, sí. entre nosotros. Sí, nosotros. Por ahora para mí. <risa> bueno, señores, ahí está. Y la fila es bien larga en este centro educativo de este municipio de Nagua. Observamos las imágenes, cómo se encuentra. Hasta el momento, ¿verdad? Este centro de votación aquí en el municipio de Nagua. Entra si quiere y sal si puede. Parte del eslogan que todos conocemos en este municipio de Nagua. Esa es la mesa número 20. La mesa número 20 en estas primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Moderno. Seguimos conversando con nuestra gente de Nagua. La gente de Nagua es una gente linda y amable. Señor, ¿y usted? Sí, ¿cómo, cómo le va? Tranquilito, ¿verdad? Tranquilito. Tranquilo. Ya listo para en breves instantes entonces ejercer el voto. Ejercer el voto, sí. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Muy bien. ¿Qué espera usted de los resultados en lo adelante? Y un mensaje al mismo tiempo a la ciudadanía, ¿verdad? Para que puedan aceptarlo. Yo espero que los resultados, todos los cantos acojan lo que... Lo que la Junta sentara ahí dé y que la ciudadanía lo vea con beneplácito este acontecimiento de la democracia dominicana. Bueno, muchísimas gracias. ¿Usted por aquí? Eh, ha sido corto el plazo de la Junta, varón Ha sido corto. Queda un, queda un 60% sin votar y son las 3 de la tarde. ¿Y según usted qué ha sucedido entonces? fallo de la Junta, que no son perfectos, solamente suscrito ¿Según usted, entonces el proceso no ha dado un 100%? No, no, no, no, no, no. no. Yo tengo, yo estoy aquí de las 11 de la mañana, señor, y wow. tengo problemas en la columna. ¿Se va a quedar mucha gente mayor de, edad, de, de mi edad? Se va a quedar mucha sí, gente, no, según tal. usted. Bueno, bueno, ahí está. Eh, otra queja, ¿verdad? En este centro educativo, en este municipio de Nagua, según él, se quedarán muchas personas sin ejercer el voto en el día de hoy debido a la lentitud, a errores que ha cometido la Junta en el día de hoy, en esta contienda electoral que se lleva a cabo en el país y en este municipio de Nagua. Cobertura total, paso a paso, Telenor Primarias 2019, desde Nagua, para esta supercadena. en cámara Ramón Hernández, el Willy, y aquí Vladimir Paula, regreso con ustedes. Gracias a Vladimir Paula desde Nagua, desde el municipio de Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez. Ese recorrido que está haciendo por toda esa zona de la región.